Bueno, eh, eso es lo que está ocurriendo en Chicago. Ahora quiero quiero hablarles quiero hablarles de un curioso festival eh, que tiene lugar en los Andes. Para ello voy a... pensaba hacer, describírselos yo, pero lo cierto es que hay una excelente eh, reseña del New York Times... O, o de El Times, en una sección que se llama El Mundo a Través de la Lente y, y nos habla de este festival, este festival eh, que lleva de nombre, eh, el festival se llama Takan, Takan, eh, Takanakuy, el festival anual andino Takanakuy, y esto es lo que nos dice el New York Times. Dice que es un festival de ajuste de cuentas en los Andes de Perú. Para comenzar bien el año nuevo, el nuevo año, miles de vecinos se reúnen en el pueblo de Santo Tomás ataviados con rica indumentaria para bailar, beber y resolver todo a los golpes. Y nos cuenta el periodista eh, que eh, Mike kai Shen, que dice, estaba garuando mientras intentaba abrirme paso en un mar de luchadores enmascarados para atisbar el centro del cuadri el cuadrilátero. A unos pasos de distancia, dos luchadores locales intercambiaban golpes a puño limpio. Miles de espectadores de pie en las gradas del Coliseo alrededor de la arena de lucha seguían cada movimiento. Cuando uno de los participantes fue derribado de un golpe limpio, hubo vítores. El ganador, sangrando del labio, alzó los puños al aire para celebrar la victoria antes de abrazar a su oponente. La muchedumbre se quedó quieta cuando al ring subió una nueva participante, Yani López, una mujer del pueblo de Santo Tomás. A diferencia de sus pares varones que llevaban máscaras y trajes intimidantes, Yani vestía un elegante vestido rojo bordado con flores. Se había presentado para desafiar a una amiga, Vicentina Yayerco. El Takanacuy, taconac, el que en el quechua que se habla en los Andes de Perú significa golpearse mutuamente, es una tradición particular de la remota provincia peruana de Chumbivilcas. Las pequeñas comunidades andinas muchas de las cuales no tienen acceso a los cuerpos policiales para resolver disputas, ajustan cuentas una vez al año en un coliseo abierto con los puños. La meta final es empezar el Año Nuevo en Paz. Por esta razón, cada pelea, ya sea que participen hombres, mujeres o niños, empieza y concluye con un abrazo. Temprano, la mañana de Navidad, miles de vecinos se reunieron en la plaza principal de Santo Tomás, ataviados con trajes muy elaborados, bailaban música regional y compartían la comida. Mientras otros se unían desde sus casas, la multitud desfiló hacia el Coliseo de Luchas del Pueblo, donde miles de participantes y espectadores, llegados de pueblos cercanos, ya esperaban el inicio de las peleas. En el estadio, desde las gradas superiores, los espectadores bebían y comían mientras alentaban a los principales peleadores de su región. Varios hombres, envalenturados por el alcohol, formaron sus propios círculos de pelea. Aunque algunos participantes se disponían a resolver agravios verdaderos, otros parecían pelear solo por deporte. Las festividades continuaron un segundo día en el pueblo cercano de Lique, de Yique, donde las peleas se realizaban en extensas pampas con pasto. Había escuchado por primera vez del Takanacuy a través de Jero González, un fotógrafo peruano apasionado por captar la cultura indígena andina. Nos encontramos la víspera de Navidad en una pequeña central de autobuses en la ciudad de Cusco. Nos metimos en un pequeño bus atiborrado y durante seis horas, nos hicimos camino por una serie interminable de montañas verdes. Mientras intercambiábamos nuestros teléfonos para conversar a través de Google Translate. Algunos tradicionalistas desaprueban que las mujeres participen en el tacaracuy Sin embargo, en los últimos años, cada vez más mujeres chumbivilcas desafían la costumbre y se animan a pelear frente a la comunidad. Que tantas mujeres suban al ring es algo nuevo, me dijo Jero, pero añadió que la mayoría de las personas comprenden que las mujeres tienen todo el deber. Ups, un momentito. Que se me corrió esto acá de pronto. que las mujeres tienen todo el deber, todo el derecho de participar. Entre ellas estaba Gianni, estaban Yani y Vicentina. Luego de vendarse las muñecas y darse la mano, las mujeres empezaron a girar en el cuadrilátero, intercambiando golpes y patadas ocasionales. Vicentina se rindió primero y los referees de inmediato se ubicaron entre las mujeres para dar por terminada la pelea. Como todos los demás participantes, ellas también acabaron abrazándose y con sus asuntos resueltos. Estaban listas para empezar el Año Nuevo con una página en blanco. Pues ese es el... Ese es el... El... El Festival Estandino, ¿no? Y les voy a compartir... Les voy a compartir en este... De aquí de la página del Times... Eh, algunas de las imágenes que salen para que... Para que vean, son muy coloridas, ¿no? Aquí pueden ver, esta es eh, la foto de portada del artículo, donde se ve el lugar de las peleas. Y aquí, por ejemplo, nos dice dos amigas. Estas son las muchachas de las que escribía dos amigas, Vicentina Yayerco, izquierda y Yanni López, se enfrentan en un ring de lucha. Aquí vemos que no es que se pegan de verdad esto, no es no es cosa de juego. Vamos a ver, aquí nos, nos, nos muestran, dice los asistentes comparten los alimentos antes de que comience la pelea. Algunos combatientes usan pájaros, cráneos de venado u otros animales muertos, muertos sobre sus cabezas como parte de sus trajes tradicionales. Hombres, mujeres y niños van con vestimenta tradicional por las calles. Y aquí vemos un niño en posición de pelea, ¿no? Miles de personas acuden al festival en Santo Tomás cada año. Está, está llenito eso, ¿eh? Y aquí vemos a estos dos tipos, dos hombres luchan. Los referís al fondo, si se fijan llevan látigos para mantener el orden. Con esos látigos eh, se aseguran de que nadie se pase, de que eh, de que cuando paren una pelea se detenga y no quieran seguir peleados. Parece que eso suena como algo que, parece algo que comenzaron a hacer por experiencia, como que alguien tío se ha infajado y no podían pararlo, dijeron, este hay, que darle un, hay que darle con algo. Dos mujeres merodean el ring en busca de un desafío. <risa> y si pues están buscando desafíos, ¿por qué no se fajan entre ellas, verdad? En los últimos años han estado participando más mujeres en la lucha, a pesar de que algunos tradicionalistas lo desaprueban. Y bueno, esas son las imágenes. Eh, del... Esas son las imágenes de de esto, ¿no? No sé qué, le... qué les parezca. <ríe> no sé qué les parezca esta forma de despedir el año. Y pregunta Vitico si tendrán dentista en esa localidad. Eh, no sé, creo que es una una pregunta puntual, ¿no? Escorpión cubano, como dice, qué lindo culo, coño, y coño, ¿viste? ¿Viste, viste? Este es mi puro de transmisión. Dice Free Electron que así deberían ajustar cuentas muchos youtubers. Se acaba la guapería detrás de la pantalla. Ja, ja buena esa. Eh, qué, eh, qué buena esa. No, no, vaya, de verdad que sí. Eh, la guapería, la guapería youtubera está... Está fuerte, ese zapato vendido. Black Knight, te espero en los Andes. <ríe> Black Knight, te espero en los Andes. Ese es demasiado ratón para ir a, para ir a los Andes, viejo. Pero además, no solo, no solo les tengo las imágenes, ¿eh? no, aquí siempre vamos un poquitico más allá. Les tengo un videito de cómo es esto, para que vean los Hoppe. Porque después que uno lee los golpes, uno quiere ver cómo fueron, ¿verdad? Pues aquí les muestro cómo fueron estos golpes. por ponerme yo por aquí, porque no quiero quedarme fuera. Vamos a ver cómo fueron los trastazos. Primero van a ver cómo están las ceremonias, la gente bailando. Eso fue este año. ¿eh? La Alguien que me traduzca del quechua, por favor. Miren qué curiosas esas festividades tradicionales. Eso es un cóndor, ¿eh? Lo que tiene puesto encima. Ahí van. Atención, ¿tiene usted Medicare? Sabía que puede calificar para que le reintegren hasta... Mira lo que dice Lady Mi amor, me emocionó que este festival Y te dejé un mensaje pacifista En mi muro de Facebook Si no te cuadra, subimos al tatami ese. No, Ella es chiquitica pero pega fuerte, viste Y bueno, vamos a, vamos a dejarlo ahí, que no vamos a pasarnos eh, la tarde viendo... Ah, bueno, déjenme mostrarle esto, un momentico. Esta otra parte porque... Eh, nada, se ve curiosa. Miren acá como... Eh, de nuevo vienen los bailes. ¡Adiós, cayá! ¡Adiós, abortista! ya Pues ese, ese es el, el festival del Takanacuy, el Takanacuy andino, eh, dice, dice el loquillo por acá, imagínate si se cuela la sabón allí, como nadie lo conoce, va dejando caos a y boche, no imagínate, eh, y dice el Golo Guambo que no hay cultura callejera ahí. no, si hubiera cultura callejera ya se hubiera aparecido alguien con un pérfilo y hubiera echado a perder aquello, eh, imagínate. Eh, pero pero sí concuerdo con algo. Eh, un saludo a, a, a, a, mi, a mi hermano André. Oye, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? de aquí. Coincido con una cosa eh, que dijo el, el, el loquillo. Es una manera... Eh, si bien hay violencia en esto, no es una violencia tan fuerte. Eh, es algo que... que eh, que lo libera a uno de, de, de, de, a veces, esa rabia, esa violencia reprimida y, y que puede ser un buen un escape saludable. Eh, es, esto es más ritualista que otra cosa. Después que se dan pan de papás, ustedes ven como enseguida los separan y no pasa a mayores. Y, y les permite a las personas continuar con su relación, eh, continuar con... Eh, con su vida, ¿no? Sin, eh, sin esa represión por, por, por dentro. Imagínense cuántas bombas menos se lanzarían, cuántas menos eh, eh, cuántos menos países se lanzarían a la conquista. Y esta represión occidental, eh, miren toda la. Eh, cómo canaliza la violencia de otras maneras tan, eh, tan dañinas, ¿no? Y esto me parece que es una manera bastante saludable de canalizar esa. Esa violencia y no solo saludable, sino eh, social, no es decir eh, que, que con, con, está construyendo relaciones a la vez que canaliza la violencia. Eh, lo único negativo de esto que vi eh, mirando videos es que uno de los videos que vi se escuchaba a, a quien anunciaba por los parlantes eh, un cierto patrocinio parece que ya hay gente que está patrocinando peleadores y le está dando eh, eh, le está dando un un viso comercial a esto donde ya deja de ser el, el ritual social, cultural que es y ya parece que empiezan a aparecer las apuestas eh, empieza a aparecer eh, los peleadores ya patrocinados por, por marcas y, y cosas así, eh, negocios locales y, y eso como que va degradando y va robando de significado a, al evento, ¿no? Eh, pues fue una impresión que me llevé eh, viendo estos videos.